Primo de la gimnasia de Cuba. Sí. Perfecto. Ah, mira. No, lo gracioso de mi historia es que arranqué en tercer año de la facultad, a los 19, con la agencia. Nunca fui a una entrevista de trabajo, nunca tuve currículum. Eh, no es que lo digo con orgullo, lo, lo digo como un dato de color, eh, es raro. Pero no tengo, cuando alguien me cuenta, no, fui a una entrevista y éramos tres y creo que me fue bien y la adrenalina esa no, no la tuve, o sea, no, no sé cómo es. Así que de los 19, ahora que tengo 36... No es que arrancamos diciendo, che, vamos a revolucionar o vamos a cambiar el mundo o vamos a cambiar la dinámica de las agencias hoy. Eh, yo no tenía experiencia en otro lado. Arrancar a los 19 tiene beneficios, pero también tiene muchas inconsistencias. O sea, no sabés qué estás haciendo. Hoy con más perspectiva, por ahí es otra cosa. Pero en ese momento... Si yo te decía que estaba armando una agencia, que era mentira. O sea, no, no, no hay mucho. Entonces, creo que hay como dos grandes mundos de los que emprenden, ¿no? Los que estudian comunicación y ponen una agencia, y los que estudian cualquier cosa y después ponen un emprendimiento que por ahí no es algo con lo que estudiaron. ¿Viste? No sé, ¿qué estudias para fundar Netflix? Digamos, no, no, tiene, no tiene que ver con tu profesión. Entonces, Mandarina es una agencia más de miles. O sea, no, no tiene una revolución detrás, viste, no es que mercado libre, no, no, no es Apple. Es simplemente algo que hacen un montón tratándolo de una forma distinta y tratando de tener un valor agregado dentro del montón. Mandarina hoy es una agencia 360 enfocada principalmente en el branding, la identidad de marca y los contenidos digitales, eh, que hoy en definitiva es medio parece una definición bastante concreta pero es bastante amplia o sea tenés que tener bien claro que sos digo la marca y después obviamente que tratar de capitalizar el espacio digital hoy está todo ahí viste el partido se define ahí hoy entonces bueno es eso a ver es, es una buena pregunta porque eh, el primer cliente por ahí no fue el primer trabajo pero por qué porque el primer trabajo que tuvimos llegó por, por un conocido por el cuñado de uno de mis socios en ese momento y fue una, una ONG, que se llamaba Nuestras Huellas, y le hicimos el logo. ¿Qué pasa? Nosotros le dijimos, esta fue nuestra forma de vender. Les hacemos el logo gratis. Si no les gusta, después le pagan a alguien para que le haga uno que les guste. O sea, y no se pudieron, no se resistieron a esa oferta. Dijeron, bueno, che, probemos un mes y si no, hacemos otra cosa. La verdad que les gustó mucho y eh, uno de los socios de la ONG nos dijo, yo en seis meses voy a poner mi, mi empresa. Y los voy a llamar. Nosotros tuvimos seis meses, ¿viste? Así, ¿cuándo nos llama este pibe? Y en un día nos llamó, digo, Matías Kelly, y e hicimos Solution Logistics, que fue, le hicimos la marca, las oficinas, toda la comunicación, el website, era una empresa de logística, le terminamos diseñando los camiones, hicimos de todo, el evento de los cinco años, de todo. Hoy es íntimo amigo mío, Mati, que fue nuestro primer gran cliente, si querés. Eh, pero fue increíble. Esos seis meses hicimos alguna que otra cosa, pero la verdad que nos juntábamos después de la facultad, ¿viste? Mucho no. Pero fue espectacular. Eh, pero bueno, fue, eh, la verdad que nuestra huella fue un cliente. O sea, nosotros lo tomábamos como si, lo tomábamos como si hubiésemos ganado la cuenta de la NASA. O sea, <risa> como que tenemos que presentar, pero bueno, hoy lo miro con una perspectiva de era un juego. Estoy. Bueno, ahí me hay un equipo, un director de desarrollo, un director de digital, eh, un director de diseño y un director de estrategia. La palabra final, primera y final de los perfiles la tiene el director. A mí me gusta estar en las entrevistas, somos pocos, viste, 21 personas. Y al margen, que vos decías recién, al margen de las características profesionales o técnicas, para mí es mucho más importante el lado humano. O sea... Eh, Mandarina es un grupo de personas, antes que un grupo de desarrolladores, profesionales, licenciados, lo que sea. Eh, el gran, creo que el gran hallazgo, o la gran búsqueda, más que un hallazgo, porque todo el tiempo, en Mandarina es el capital humano, el equipo. Digo, a mí me motiva mucho más, o sea, el gran desafío que tengo, quizá como emprendedor, es formar el equipo y mantener la motivación del equipo, que ganar plata, o tener buenos clientes, o hacer buenas marcas. O sea, mi driver es la gente. A mí me llena eso. Y estoy convencido de que si logras que te llene tu equipo, si lográs que tu equipo esté motivado y tu equipo te relacione, vas a ganar plata. Indefectiblemente. Ni te cuento en países como Argentina, donde la gente en general, es, es un generalismo, ¿no? pero hay tanta gente que busca el atajo, que no hace tanto las cosas bien o que no tiene el driver de realmente eh, agregar valor que cuando te encontrás con alguien que agrega valor se destaca. Digo, entonces en Mandarina eh, me gusta entrevistar porque busco la calidad humana y me, yo siempre, hay una frase que digo en todas las entrevistas que es crecer como profesionales sin dejar de hacerlo como personas y si Mandarina crece, crecemos todos todo el tiempo vas ajustando eh, la brújula, sí, sí, o sea, cada proceso, cada cliente, realmente yo y creo que el equipo también, lo tomamos como un aprendizaje, digo, siempre que termine un proyecto, nos, una, una, una frase que yo digo mucho en la agencia, de los directores y al equipo es, la vara la ponemos nosotros, o sea, cuando hacemos el balance del proyecto, no digan, no, bueno, pero el cliente terminó conforme. O el cliente le encantó. Porque en general el cliente sabe mucho menos de branding, sabe mucho menos de digital, sabe mucho menos de comunicación que nosotros. Entonces, está buenísimo hacer el balance, como diciendo, che, sabiendo que podemos dar lo mejor de nosotros, ¿cuánto dimos? No, creo que a medida que uno va creciendo, o por lo menos a mí me pasa, que uno, por ahí, le, le dan más miedo, digo, bueno, el costo de oportunidad, ¿no? Arrancar a los 19, ¿qué me importa? Vivía con mis viejos, o sea, no había mucha cosa. Y a medida que vas creciendo por ahí, por el costo de oportunidad y porque sentís que, que, que hay más en juego, más en riesgo, creo que lo que me arrepiento a veces es esto de no jugármela, digo, al 100%. ¿Qué, qué puede salir mal? Y si sale mal, no pasa nada. Digo, En general, las veces que te la jugás... De alguna manera lo sorteas, creo que, que, que el gran aprendizaje es que jugala, jugala que, que va a salir bien o va a salir de alguna manera. Quizá no sale como esperabas que saliera, pero va a salir. Creo que, que yo lo que en general cuando algún amigo me llama y me dice, che estoy pensando si emprender y demás, es todo eso que vos pensás que puede salir mal seguramente salga distinto, porque emprender es eso. Es cosechar algo que no sembraste, es difícil, Tipo, eran estos objetivos y me salieron. En, el, en ese aprendizaje vas a llegar a, a otro puerto, pero un puerto espectacular, viste, como que le vas a ir dando forma en, en el camino. Pero bueno, qué sé yo, me equivoco todos los días, todos los días un montón. Entonces, eh, si te, así te estoy diciendo que hace 16 años me equivoco, me decís que te marque un error, <risa> tengo mil. Sí, hago mucho deporte. Eh, a mí lo que más me gusta es la naturaleza, la montaña. Yo me voy mucho a la, a la montaña. Y realmente me gusta porque amo la naturaleza, pero siempre jodo que me gusta porque no hay señal. Entonces, que no hay mails, no hay celular, no hay redes, no hay instagram, no hay whatsapp. O sea, no, ni aunque quiera eh, puedo estar conectado. Entonces, eh, eso me parece que no solo hace que disfrutes mucho más eso, sino que es un baño de, de humildad. Porque obviamente que después volvés, yo pruebo expediciones que estoy sin señal 10 días, 15 días o 20 días, y después volvés y no pasó nada. Y vos decís, no, ¿cómo va a sobrevivir la agencia sin mí? Y, y, y te conectaste el primer día a ver, viste, como inconscientemente a ver si explotó algo. No pasó nada. No hay ningún reclamo de un cliente, digo, todo salió funcionando. Y eso no solo decís, che, qué equipazo que tengo, sino que además no es tan importante. <risa> um... Creo que, bueno, Google desde hace varios años habla de los micromomentos, ¿no? Digo, la, la fragmentación del contenido. Hoy todo es un, digo, te enterás de una noticia un poquito por un meme que salió en un grupo de WhatsApp y, y por ahí viste el meme y decís, sepa, ¿qué pasó? Y hoy te enterás por ahí por el meme antes de la noticia, ¿no? Entonces después en LinkedIn sale una cosa, después en Facebook, en Instagram, en WhatsApp y en Twitter y en el diario. Me gusta estar informado. O sea, soy, soy bastante... Eh, consumidor de las noticias obviamente que uno eh, consume de manera subjetiva porque yo sigo en las redes a un perfil de medios a un perfil de profesionales a un perfil de emprendedores, entonces me nutro mucho más de noticias de comunicación, de branding, de digital que por ahí de, no sé, fondos de inversión, no entiendo nada de economía entonces, pero sí, me gusta me gusta estar eh, en mi rubro, me encanta saber Consumo, qué pasa con las marcas, qué pasa con las agencias, Digo, qué novedades hay. Eh, no tanto del, del conventillo del mundito de las agencias y de los egos y quién compró, quién es el director creativo, eso me aburre, pero sí de las campañas.